Vamos a nunca jamás, un mundo lleno de aventuras y de fantasías. Muy, muy divertida, muy bonita, algo único para los niños, pero genial, una iniciativa total, ojalá que se repita. Que te Vamos a nunca jamás, vamos a nunca jamás, vamos a nunca jamás.